No, quedar aquí. ¡Prepárate! ¡Otro enemigo más! lecho y un trecho. Vienen Phantoms, jefe. localizado a otro ¡El lodo y el alambre de púas! ¡No llores! ¡Harás que me sienta mal! Se acerca otro fantón. Amigo está ahí, jefe. Jefe, ¿cuál es el plan? Tengo otro contacto. las dos manos, una idea interesante aguanta aquí hasta que llegue el pelican jefe nos marchamos el mejor sitio a poner este espectáculo Vaya. en marcha es como una postal he oído topeco los jóvenes controlan el puente más adelante para intentar atrincherarnos a este lado los controles para extender el puente deberían estar en esta estructura ¡Hágalo ahora! Señor Lado. Vamos a otra estructura Pelican Despejemos una zona de aterrizaje ¡No superan el número ¡Salen por el centro! ¡Vamos, entremos! ¡Estoy en el mundo! ¡Demon! Oh. Sopenco enano! Te falta un tornillo, ¿verdad? ¡Va a ser que nos maten! ¡Jefe! ¡Vaya por los flancos! Ay, ay. ¡Dale un par más, jefe! ¡Aguanten, no. ¡Me atacan! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siga así, señor! ¡Vaya! Vamos a necesitar varias bolsas para cadáveres. Esto lo llamo yo trabajo en equipo. Uh. Uh. lugares tan bonitos me traen siempre bastardo de barba partida hijo deja las blasfemias a los profesionales ven hey, por mí. No soy más. ¿Qué le he hecho? Idiota. Todavía no hay nada de Lina Amberclad en la red de combate del Covenant. Qué extraño, el Covenant sabe que hemos aterrizado pero no parece considerarnos una amenaza seria. Menuda sorpresa se van a llevar. bien escondido Wait, ¡Ah! no, no, no.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 Eh... Déjate ver. ¡Caramba! ¡Caramba! Creo que los colonos construyeron estas estructuras nuevas sobre las viejas para protegerlas, honrarlas. Es pura especulación, claro. Necesitaría hacer una inspección de cadena para estar seguro. No lo hagas. A esto lo llamo yo trabajo en equipo. El... Quiero que mueras. ¡Sal aquí, donde pueda verte! Sana, el Covenant se está poniendo pesado. No quiero descubrir mi posición, así que estoy desviando a unos cuantos rezagados de ustedes. Lo siento, esos Felicans son todo el apoyo que van a tener. Entendido, señora. saliendo una góndola de las torres del otro extremo. Sorpresa, está llena de refuerzos del Covenant. fueron tan amables de traernos un transporte. Ha sido una lección de la A a la Z. Este lago no podría haberse formado por la acción volcánica, lo que significa que o bien fue construido hacia propósito o fue creado por algún otro cataclismo. Lo siento, ¿intentabas matar algo? ¡Oye! He oído que saben apoyo. Parece que esas cosas entienden lo que decimos. Cuando tú digas. ¡Tengo tu contacto! Bueno, ¿cuándo se pone esto difícil? Cap Pare... todo lo que queda detrás es un atajo al infierno todo lo que queda detrás es un atajo al infierno La veo. Hay un sector sumergido que conecta estas torres con las estructuras periféricas. Parece que nos toca bajar. A menos que prefieras nadar. I'll okay. misión del transporte de pesar hacia algo llamado suma caridad. Parece ser una disculpa formal para los profetas de la verdad y la piedad. Por lo que parece, se precipitó al atacar la tierra. Pide a los demás profetas que lo perdonen por su prematura llegada, asegurando que no se esperaba presencia de humanos. Eso explica por qué había tan pocas naves en su flota, pero es extraño que un profeta tenga tan poca información acerca del mundo natal de su enemigo. Vamos a pisar fuerte. Oh, no, no. ¡Ah! Ooh! olvidado pedir nombres transporte de pesar acaba de recibir respuesta de suma caridad, es un mensaje muy bien encriptado del profeta de la verdad, escucha esto, tu premura ha puesto en peligro el cumplimiento del pacto del covenant, amenazando la consecución de nuestros designios, el hecho de que se te ahorre la vergüenza de una audiencia pública es solo gracias a piedad y a su sabio consejo, verdad, piedad, pesar. Los tres profetas jerarcas. Matar a pesar debería ser una conmoción para su clase dirigente, pero... Siendo sinceros, parece que le harías un favor a verdad. ¡Sigo aquí! ¿Qué pasa, señor? Así que eso es un Spartan, ¿eh? Alrededor. Hasta ahora todo bien. Estamos llegando al templo principal. Recibido. Estoy tan cerca de la biblioteca como puedo. Hay una especie de barrera. Estamos intentando encontrar la forma de sortearla. Los mantendré informados. ¡Atención! ¿Te divierte? ¡Yo también!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 La del Covenant ha lanzado múltiples soledas de phantoms, demasiados para poder rastrearlas todas, no tenemos mucho tiempo. ¡Aguanten! ¡Espérenlo! Este lugar está lleno de guardias de honor, vigila de tu de Me ha subestimado. ¡Yo me era enemigo! Malas noticias. Los Phantoms están dando media vuelta. La flota se dispone a abrir fuego sobre nuestra posición. Tenemos que salir de aquí.